Y luego por delante tenemos a otro Ferrari. Uf, este skin es eh, de, Nes de Nesquik. <risa> de Nesquik, tenemos una skin de Nesquik. <risa> uh, skin. Hombre, no, si, la, si la del Ferrari era atrevida hasta ya ni te lo cuento. Sí, sí, sí. La verdad, muy atrevida pero muy bonita a la vez, ¿no? Yo, yo la veo que, no sé, es bastante llamativa y bastante bonita. Bueno, a ver, yo soy me hace Colacao pero ¿qué le vamos a hacer, <risa> no? Eh, Nesquik al final, pues no está mal tampoco, la esquina ha quedado bastante bien porque es verdad que las letras de Nesquik con ese amarillo es muy típico y siempre queda bien, ¿no? Sí, sí. Y además si te fijas tiene como ahí como el chocolate cayéndose las ventanas, ¿no? Sí, sí, sí, esa vamos. Y están Rafael Varela y Ángel Iglesias, que por lo que se ve pues uno gallego y el otro español español, así que. Juan Fernández que en la 15 quinta posición. Está a 0,9 con esos cinemáticos blandos, intentando seguramente atacar a Rafael Varela. Rafael Varela, si no me equivoco, más conocido como señor Nesquik. Correcto, señor Nesquik. He ¡Ido! Míralo, míralo, está loco. Salía, eh, no sé en qué posición, pero lleva un décimo. Ese gallego y ese español que están en un décimo posición. Eh, con este Ferrari tan bonito de Nesquik Con este por 70. cierto, ya no será Rafael. Nombre muy bonito. Que mira será que mira, mira. Ángel Iglesias. Amarillo. Y el azul de la llanta se hace un verde. O sea, precioso, ¿eh? ¿Te has fijado? ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? Eso no es una rueda, eso es una tapa de Nesquik, porque estamos viendo a Ángel Iglesias. Y dicen por el chat, Nesquik para todos. Sí, Nesquik para todos. El Nesquik tiene que ser famoso para todos. Pero de momento aún no vamos a ver al coche de Nesquik, porque vamos a ver primero cómo está por aquí Pablo hablar nada porque dice Nacho por el chat. Premio para la mejor skin de la carrera. Esto es muy subjetivo, pero yo si se lo tengo que dar a alguien. A señor Nesquik. Sí sí, sí, sí, sí. A ver, yo creo que hay una final, ¿no? Yo incluso haría una encuesta, ¿no? Eh, eh, yo creo que el, para mí eh, la mejor skin puede ser entre la de Marcelo Giordano por esa elegancia, ¿no? Esa, ese toque, ¿no? Que tiene uh, el Nacho, o sea, Marcelo Giordano que da un toque perfecto. Pero piensa una cosa. Pero mira, Chaber, ¿eh? que también es un coche bonito. Piensa que tú te estás llevando. Por lo que te ha gustado ver Martín en la Fórmula 1. Pero ahora piensa en la skin. Mira. Yo tengo un claro ganador. A ver, yo, dicen por aquí quién es Quick, ¿no? Eh, yo creo que es quien es Quick. Es muy original, entonces yo creo que también sería en Esquik. Bueno, tú es verdad que has cambiado de opinión, como, pero es verdad que la, la skin de, de Week insuperable. Sí, la verdad es la originalidad ha sido muy muy muy muy bestia, ¿no? Entonces yo creo que al final eh, lo que le hace, no tener la diferencia en ganar una skin o no, la no bueno, ganar un concurso a skin o no, no totalmente y además que más que original es atrevida eh sí la verdad no es eh, sí, sí sí tienes toda la razón no dale dale eso eso fondo fondo vamos vamos Rafael la esquina de es muy poco protagonismo le di a los Quick, ¿eh? Discúlpenme que ah Carlos Bogot tampoco mira vamos vamos a hablar un poquito de los pilotos ¿eh? vamos a hablar un poquito de los pilotos que no nombré mucho pero bueno es que ya no sé ni cómo me llamo en este momento si sí, les voy a ser sincero, eh, muy buena esquina, Rafael, muy buena esquina, lo que le hiciste vos amigo, te, te, te sacaste, te pusiste la, la chota la pusiste sobre la mesa, muy buena, muy buena